Bueno, Gabriel del Pescador, acá estamos. Ahora vamos por ruta 11, ya pasamos la Nestlé. Ahora vamos a doblar a la izquierda que está Talaya, Y a la derecha está Magdalena. Bueno, no sé si después vas a alcanzar a ver. Ahí tenemos el cartel. Bueno, este camino te lleva a la derecha a Magdalena y acá a la izquierda vamos a ir a Talaya a embarcarnos, a la corvina y al peje. Bueno, nos vemos allá en el embarcadero. Bueno, llegamos al embarcadero de la Talaya. Acá está la barra de Joe. Ahí está Huguito, ahí está el amigo Esteban, bueno, y acá está el juez. Bueno, Gabriel, ahí estamos a punto de salir para el río, está, este es el embarcadero de, de Atalaya, Magdalena. Bueno, ya nos vamos, después te contamos. Bueno, saliendo, saliendo del canal Acá está el capitán y allá están los otros muchachos ¿Quién era el que contaba, que apretaba? Saliendo de Atalaya Bueno, la banda dejó de Jode sigue acá. Vamos, Esteban. Sacó una muy linda corvinita. Vamos. La banda, acá está Huguito también. Vamos, Huguito, Movidito, movidito. Acá está el otro muchacho. ¡Vamos! Vamos. Y acá está nuestro capitán. Vamos, Nacho, querido. Vamos la barra de Joy, vamos. Mira, vamos la banda de Joy.